Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy SleepyPintora y seguimos con la demo de... Mira, con la vez se corre De Pokémon Sol y Luna Vamos a hablar con esto Vale, pues nada, tenemos que hablar con este señor Pero... Eh, no Eh, ¿qué? ¿Quieres ir a la colina de esquilate? Sí Muy bien, deja que te muestre el camino Ok, vamos para allá Colina de Esquilate. Vamos a explorar un poco la. Puso A. Mira, aquí está roca. Es una roca muy dura. Tal vez un Pokémon podría partirla. Cucuy, cuando estás en la hierba alta, puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como tú eres un entrenador Pokémon y tienes a tu Greninja contigo, podrás defenderte sin mayor problema. Ahora bien, si prefieres evitar enfrentamientos, basta con intentar sortear la zona de hierba Alta, sí se puede. Te espero en la colina de Quilate. ¡Nos vemos! Bueno, bueno. Pues vamos para allá. A ver qué Pokémon me sale. Just, nada, vas a entrar en la hierba. Me sale un. Un Piki, piki, piki, piki, piki, piki. ¡Oh! Wow. <risas> just! No es lo mismo verlo en internet, en un vídeo que te estás, estás sacando Game Freak. A ver, en tu propia Nintendo, es otra cosa. A ver, Piki volador. Vamos a usar un Yo creo que se lo cargue igual, ¿no? ¡Sasca! ¡Chaito! Por cierto, antes vi una cosa extraña en Greninja. A ver si me deja entrar. Pokémon. Datos. Habilidad Fuerte Afecto. Al derrotar a un rival, los vínculos con su entrenador se refuerzan y se convierten en Greninja As. Su suuriken su, de agua también se ve potenciado. O sea que cuando gano a otro, se convierte en, en Greninja As. Y el suriken de agua eh, es mejor. Ok. Tú. Ah, no, no pelea. <ríe> Yo pensaba que iba a pelear Hay muchos Pokémon de tipo dragón Donde tiene lugar la prueba de Kukui de eh, pero se esconden Así que tendrás que buscar bien Si quieres verlo Vale Gracias por la info Vamos a ir por la hierba Que si nos sale algún Pokémon Así vamos, más Pokémon de Alola ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un Yungos ¡Qué chungo! ¡Venga, Senja! You Yukan. En lucha Eh, espérate Esto no aparecía antes Te dice que qué, qué, eh, qué ataques son eficaces contra el otro Uy, qué mal, ¿no? Qué mal Vale, ahora está un poco en plan eh, Yo que sé, explicando un poco cómo va la cosa Pero imagínense en un combate eh, Competitivo Que por ejemplo no sepa, yo que uso muchas edinjas que dicen, ay, pues no me acuerdo que mata a Sedinja. No sé qué. Aquí te va a decir si es eficaz o no. Entonces, no sé. Espero que esto lo quiten, ¿no? Venga, vamos a utilizar. Mi movista a punto morirse. El. El golpe aéreo ¿eh? para verlo. ¡Bien! Aunque no entiendo. ¿Qué Pokémon es jungo, entonces? ¿De qué tipo es? No recuerdo que era tipo normal, ¿no? Siniestro Volador Agua Bueno ¿En las palmeras hay algo? ¡Uy! ¡Más rocas! ¡Bien, bien! Eso significa que, que después ten, Cuando tengamos una Pokémon Podemos ir por ahí Lo que no sé si en la demo va, va a haber la Pokémon ¡Uy! Por aquí no se sube ¡Tú! Cuando, los, cuando dos entrenadoras cruzan la mirada, comienza el combate. Poba. Vale. Vamos a ver qué Pokémon hay por aquí. ¡Uy! ¡Qué guay! Mira que se pone la, la, la, la, la ventana viñeteada. Venga, venga, venga. Pokémon, Pokémon. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Pikipek? Mm, no me digas que nada más que me van a salir Pikipek y Jungos. Mm. A ver, no, ya esto ya no me lo creo. A ver, volador contra volador eficaz, no. Esto no me lo creo. Suiriken su su de agua, o como coño quiere que se diga eso. Bien, se lo carga de un solo golpe. Muy bien. Bueno, de dos. Re... Se usan dos veces, pero bueno. Bueno, vamos a ir a... a pelear contra el chiquillo este. A ver, voy a ir despacito. Jejeje. Qué chulo. Y está ahí en, movi en movimiento. Antiguamente se quedaban quietos, ¿no? Está mucho más mejor, está muy mejorado la versión gráfica. ¡Eh! ¡Oye! Si llevas un Pokémon, hay que echar un combate. ¡Venga! ¡Mola! ¡Mola! Joven Mickey te desafía Como había dicho en el anterior vídeo, eh, Cuando van a pelear No se ve el dibujito como antiguamente Sino que se ve un movimiento en 3D Y se queda así tal cual como si fuera el dibujo ¡Está muy chulo! Joven Miki se ¡A Rockraft! ¡Bien! Esto ah, con un, su, un que Queen Queen Queen de esos, de las estrellitas esas. Suiri. suri, Suiriken. Suiriken. ¿Y por qué ahora no me sale si es eficaz o no? Yo no entiendo nada. Venga. Saca. Yu, casi de uno, ¿eh? Ya. Sas. Qué guay. ¿Cómo se recogen? Ah, bien. He, he perdido, pero me lo he pasado bien. ¿O es al revés? Bueno, tú aclárate las ideas, mijo. Que no parece estar muy... Muy atento. Pues nada, a ver. Pasamiento de la prueba. ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos! Venga, ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a la prueba! Colina de Quilate. Aquí está Zoom. Voy a explicarte en qué consiste la prueba. Wait. En la colina de Quilate se pueden encontrar unos Pokémon llamados Yammo y Hakamo. En total hay cuatro ejemplares. Para superar mi prueba tendrás que lograr hacerle fotografías a los cuatro. Tómate este Pokévisor, lo necesitarás para sacar las fotos. O sea, la primera prueba es sacarle fotos a los Yammo. <risa> Has obtenido un Pokévisor. Con el Pokévisor podrás sacar fotos cuando notes la presencia de un Pokémon. ¡Ay, me va a prestar Pikachu! ¡Qué majo! ¡Qué majo el cucuy! Eh, no tiene nada que envidiarle a tu ninja. Y si unís fuerzas, la prueba será coser y cantar. ¡Pues ráscate! Vale. Vamos a ver. El Pikachu está deseando ayudarme. Te recomiendo que empieces buscando un Yammo. Tiene que haber uno escondido por aquí cerca. Vamos a buscar Yammo. Está en ese burejo? <risas> que comience la prueba. Mm, pues sí, parece que sí. Nota la presencia de un Pokémon. ¿Quieres encender el Pokévisor? Venga. Uy, qué guay sale y todo. Vale, como estoy jugando ahora mismo con el, con la máquina, no quiero moverlo, porque veo que si sí, se mueve... Vale, voy a quitar esto para de distintas perspectivas. Puso el botón R, justo para capturar... Vale, ok. Bueno, cuando muevo la cámara... Cuando muevo la Nintendo se mueve, pero como tengo miedo a que se me desconecte... Voy a quitar esto Y voy a hacerlo con el joystick Que es lo como me estaba diciendo Pues nada, a ver, YAMMO Que está encuadradito ahí A ver curso de fotografía que se note Yo diría que ahí está guay Y... R YAMMO se ha asustado Y se ha avanzado sobre ti Me cago en la leche Pelear, pelear Uy, vamos a ver a llamo Salvaje corta el paso Venga, Greninja Yukan Nivel 26 Eh, ¿qué le podemos usar? A ver, es tipo dragón Yo creo que un tajumbrio. Sí, es tú ¿Ves tú? Bien, bien Bien Dice, eh, muy bien Has conseguido sacar tu primera foto Ay, perdona, había olvidado comentarte un pequeño detalle Los chamos son un poquito ariscos y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarles fotos, es posible que no les haga demasiada gracia Y se abalacen sobre ti Encima son de tipo dragón, así que son algo durillo de pelar pero, eh, tienes tu ninja y mi Pikachu. Nada de lo que preocuparte. Bueno, te quedan tres más para superar la prueba. Ala, a sacar fotos. Pues vale. vamos por... Mira, lo vamos a ir dejando por aquí. Estamos aquí con Kukui. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.